¿Cómo obtener riqueza y tener éxito financiero? Esta fue la pregunta que se hizo el pequeño Robert Kiyosaki y su amigo Mike. El padre de Robert Kiyosaki tenía ingresos muy sustanciosos. Había tenido una educación excelente, tenía un postdoctorado. Sin embargo, no había obtenido la riqueza deseada. Los gastos y todos sus compromisos siempre terminaban por consumir cada uno de sus ingresos, razón por la cual no había podido acumular ninguna clase de riqueza. Cuando Robert le preguntaba acerca de cómo tener éxito financiero, su única respuesta era... Ten una educación formal, trabaja duro y así conseguirás dinero. A pesar de todos estos años de trabajo y todos los ingresos que había recibido, el padre de Robert al final de su vida únicamente dejó deudas. Por su parte, el padre de Mike únicamente había terminado tercer grado de secundaria. Sin embargo, se convirtió en uno de los hombres más ricos de Hawái. Sus ingresos eran sustanciosos, pero su manera de manejar el dinero era completamente diferente. De esta manera se dirigieron a la casa del padre de Mike, fueron a él para que les diera algunos consejos acerca del dinero. De las lecciones más importantes que aprendieron fue hacer una distinción clara entre un activo y un pasivo. He trabajado aproximadamente 6 años en el área contable. Contablemente hablando, un activo es todo lo que tú posees, un pasivo es todo lo que tú debes. Sin embargo, la visión de Robert Kiyosaki en el libro es completamente diferente. Define el activo como todas las cosas que ponen dinero en tu bolsillo. De esta manera, aunque tengas una casa o un carro, si esto únicamente lo que haces mes a mes, sacar dinero de tu bolsillo porque es un carro que debes o es una casa que estás pagando a crédito, en la perspectiva de Robert Kiyosaki, no es un activo. Lo que diferencia a la gente de clase alta de la gente de clase media y de clase baja, es que ellos adquieren activos que son cosas que ponen dinero en sus bolsillos, como por ejemplo una casa que ellos puedan rentar o una plata que prestan a interés, bonos, todo esto representa un activo ya que mes a mes lo que está haciendo es ingresando plata a tu bolsillo. Esta clara distinción es la que no la tienen las personas de clase media y de clase baja, sino simplemente adquieren cosas pensando que es un activo, cuando lo que realmente esto hace es una obligación. Y lo que hace es sacar dinero de tu bolsillo mes a mes, con lo cual se condena a la gente a trabajar únicamente porque ha adquirido unas obligaciones muy grandes, de esta forma le sucede lo que le pasó al padre de Robert, quien aunque tenía muchos ingresos, su dinero no alcanzaba para cubrir todas las obligaciones que tenía. Las personas ricas por su parte se dedican a hacer inversiones, en vez de invertir el dinero en esa televisión nueva o en ese último celular, invierten en su negocio, en un negocio que les pueda brindar mayores activos y mayores ingresos de tal forma que esto se convierta como un círculo virtuoso en el cual cada vez van a tener más dinero proveniente de las inversiones y estas inversiones por su parte van a generar más ingresos de tal manera que sus activos y sus inversiones aumenten considerablemente con respecto a los años esta es una de las razones por las cuales la gente rica constantemente es más rica y la gente pobre constantemente es más pobre primero porque tienen varias fuentes de ingresos no dependen únicamente del trabajo que posean y por otra parte pagan menos impuestos para hablar de los impuestos tenemos que hablar un poco de la historia de los impuestos originalmente los impuestos no existían en gran bretaña y estados unidos se exigían impuestos únicamente para financiar algunas guerras sin embargo en estados unidos en 1874 se aprobó un impuesto que era tributado únicamente por los ricos. Por su parte, en Gran Bretaña, hacia 1913, también se creó un impuesto a la ganancia, en la cual los únicos que tributaban eran los ricos, inspirados en la leyenda de Robin Hood, en la cual se le quitaba a los ricos para beneficiar a las clases menos favorecidas. Sin embargo, la creciente codicia de los gobiernos hizo que más personas tuvieran que tributar, no únicamente los ricos, sino también los de clase media e incluso los de clase baja. Sin embargo, los ricos se han ingeniado algunas formas para pagar menos impuestos. Una de ellas es la corporación, la cual no es una fábrica ni un grupo de personas. Una corporación es tan solo un documento legal. Esto les permite descontar a sus ganancias primero todos los gastos en los que incurren y después sí realizar el pago del impuesto, contrario a lo que pasa con la clase media y la clase baja, los cuales no pueden descontar sus gastos antes de pagar los impuestos. Siempre que estás trabajando para una empresa, te harán un descuento antes de recibir el dinero, con lo cual no puedes hacer lo que hacen los grandes empresarios de descontar primero sus gastos y después sí pagar los impuestos. Aparte de este primero impuesto, debes pagar los intereses de la hipoteca o del carro y esto te genera mucho menos dinero. Esta es la razón por la cual muchos empresarios pagan un porcentaje incluso menor de impuestos a lo que paga una persona de clase media o de clase baja. Con esto no quiero decir que necesariamente tengas que ser emprendedor o empresario para tener una buena vida financiera. La forma práctica de aplicar esto es no caer en las trampas de las tarjetas de crédito o en la adquisición de un carro, el cual te pueda generar problemas financieros. Probablemente has visto que muchas personas aún trabajando muy poco, hacen grandes cantidades de dinero. No necesariamente es porque trabajen más, sino porque han invertido muy bien su dinero. De esta manera concluyo el resumen de este libro. Espero haya sido de su agrado.